Hola, soy de nuevo Manu y me encuentro aquí en el páramo de Chingaza, detrás mío podrán encontrar todo el ecosistema de páramo y encontrarán su planta eh, insignia que es el frailejón, también conocido como Espeletia grandiflora. Acompáñennos en este módulo para explorar un poquito de qué son los páramos y por qué Colombia o nuestro país nos debería hacer sentir orgullosos de haber nacido aquí. En el mundo podemos encontrar páramos únicamente en Ecuador, en Perú, en Venezuela, en Costa Rica y en Colombia. Y Colombia tiene nada más y nada menos que el 53% de páramos en todo el mundo. Así que cuando les pregunten qué tiene Colombia de especial, aparte de hablar de sus orquídeas o de sus mariposas o de sus aves, también pueden hablar de los páramos. Otro dato muy interesante es que de todo el terreno colombiano, solo el 1.3% es territorio de páramos. Así que háganse una idea también de por qué deberíamos de protegerlo y de conservarlo.